Buenos días, empezamos directamente, nos hemos movilizado y empezamos con skipping. Empezamos corriendo ahí suavecito, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, eso es. Adome apretado, cabeza arriba y vamos moviendo poco a poco, cogiendo flow. y Poco a poco aceleraremos un poquito más en la siguiente rama, Así, 3, 2, 1, vale, siguiente ejercicio, vamos a cambiar y rotar, trabajamos torso botamos lateral al máximo, coordina en piernas, esas muy bien, sigue 5, 4, 3, 2, 1, lo tenemos, vale hemos trabajado lateral, vamos, espalda y abajo, vamos saltito atrás, saltito adelante saltito atrás y adelante vamos como si estuviéramos buscando. eso es un poquito más un poquito más eso es, y última estupendo nos vamos con el upper. Sacamos el puño desde atrás para movilizar toda nuestra espalda. Up, up. Bajo. Bajo un poquito pierna y meto arriba con energía. Va. Va. Va. Sigue. Toma. Cuatro, tres, dos, uno... Y eso es. Ahora sí es Kitty, Vamos. Pero ya un poquito más rápido. Vamos cogiendo el ritmo, Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue, sigue. 10 segundos. Vamos a hacer un spin. Nos inclinamos un poquito hacia adelante. Y eso es. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa Sigue, sigue, sigue, sigue. Eso es la fuerza en el abdomen y en los brazos. Fantástico. Coge aire, respira siempre por la nariz, recuerda. Lateral. Sequeamos de nuevo atrás y adelante. 3, 2, 1, arriba. 3, 2, 1, arriba. Yes. Uh, uh. De nuevo vamos con nuestro apel. Sacamos des, bajamos fuerte y arriba. Tienes que sentir cómo la lumbar, el torso. Empuja ese brazo arriba. lado tenemos, de nuevo skipping, nos presionamos un poquito hacia adelante y desde ahí venga, va, va, va, va, va. esas rodillas, sin arriba vamos, vamos, vamos, vamos sí, que sé, que sé un poquito más rápido 4 tres, dos uno Yes, yes, yes. Mm. Bajamos pulsaciones respirando por una vez. Y lateral. Cinco. Tres. Dos. Uno. Y la tenemos. Aquí tratamos siempre de girar el paso, no solo los brazos. Muy bien, adelante y atrás. En 3, 2, 1. Eso es. Muy bien. Eso es. Ya está genial, vamos. 5, 4, 3, 2, 4. Uno, yes, estupendísimo. Es Arriba ese puño, con energía. Tres, dos, uno, vamos. 3 2 1 lo tenemos descansamos un poquito y empezamos skipping de nuevo nos presionamos siempre un poquito hacia adelante, el abdomen apretado y vamos ahí desde ahí pa, pa, pa Que sigue, sigue, sigue, sigue sigue, sigue un poquito más ¡Maravilloso! Mm. Mm. sí, no, eso Muy bien, adelante atrás. En tres, dos, uno. No te guardes nada. ¿eh? Vale. Sigue. Uno, cinco, cuatro. Yes. Vamos con el apelado. Sí no. sí. bajamos desde ahí, el peso en los talones no se te oye bajo, 1 2 3 4 5 6, si quieres hacer un poquito más no tienes más que acelerar 7, 8 9 y 10. Si quieres intensificar, solo tienes que hacer un micro saltito. Vamos a flexiones Vamos al suelo, bien de rodillas o bien estrictas o bien combinadas, apoyando rodillas. Si me levanto y me subo, hacemos 10, 12 flexiones. Vamos arriba. 1, 2, 3. 8 9 sentadillas 10 Arriba, como una salación Vamos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba Venga, 10 sentadillas Empezamos abajo, 3, 2, 1 1 2 3 4 5 7, 4 1, y bien. 90 grados rodilla, 90 grados parte de atrás, fuerte el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 volvemos al suelo volvemos al suelo nos sentamos brazos y adelante y atrás lo tienes en tres recojo, aprieto abdomen vamos una sí. oh, esto es fácil cinco más vamos. lo tienes Arriba, ya lo sabes. Gracias. 5, 6, y La vuelta. fuerte! Okay. ¿Qué okay. Tenemos apoyarlas. Logramos la postura. Estas en tres. Uno. Las piernas izquierda adelante. Por hacia atrás, fuerte brazo hacia arriba. Uy, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, estupendo, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Solo abdominales, rotamientos, hombros atrás, las manos apuntando hacia lateral, hacia atrás, lesión y arriba, uno, dos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tienes, maravilloso. Cuántas son? Diez, diez, diez. Vamos intensidad. Vamos abajo. Uno. Cuatro, Bien, fantástico. Pierna Empezamos. De... Vamos fuerte y vamos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Maravilloso. Recuperamos, soltamos piernas un poquito. 3, 2, 1, empezamos de nuevo. 10, solo 10. 12, 3, 4, 5, 6. Eh, y está al suelo montan climbing o como suerte fuerte fuerte el abdomen fuerte los brazos fuerte los hombros eh. y con cada Vamos al suelo. Y desde aquí salimos, tumbamos. Mandamos brazos atrás, estiramos la espalda. Inhalamos, aguantamos una pausita, exhalamos. Otra pausita sin aire. Vamos a hacer la respiración cuadrada por la nariz. Esto nos ayuda a recuperar dos, tres segunditos en cada posición. Tres. Un. Desde aquí posición de cuadrupedia, rotamos la cadera es lo más importante de este ejercicio, roto la pelvis hacia adelante, activo la parte de cuatrices, también soas, estiro brazos arriba y siento como estira tanto la pierna como los brazos, lumbar, eso es. apnea, exhalo, tres segunditos tres segunditos de apnea, e inhalo de nuevo, último segundito, último apretón, ay, veamos dónde está Cabeza neutra, brazos fuertes, rodillas semiflexionadas, cadera bien arriba. Vamos un poquito con caderas. Va cediendo poquito a poco, se va acercando. Esos talones al suelo. Siente la tensión. Sigue concentrado con la respiración cuadrada. Un pequeño saltito al medio. Y... Una lenta, lenta, lenta, lenta, lenta. lenta ¿eh? y estiramos atrás eso es concentra la vista en un punto fijo y manténlo con la respiración y a poco podrás ajustar la tensión en la pierna estupendo, relajamos una pierna a la otra, cambiamos. Imagínate eso: que abres los deditos de tu pie, pierna fuerte, rígida, pierna más y buscas equilibrio al frente. Eso es. Eso es. Muy bien. Inhala, mantén la respiración. Eso es. Maravilloso. brazos bien arriba. Y terminamos, como no, con tres respiraciones. Cogemos gran. Aguanto y exhalo. aquí